Bienvenidos a Paradise Papers, una filtración de documentos que nos mete de lleno en la red profunda de la ilusión fiscal. 1,4 terabytes de información recibidos por el diario alemán Sudoche Zeitung y compartidos por el ICIJ que van aún más allá de lo que fueron los papeles de Panamá. Hablamos de 13,4 millones de documentos procedentes de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta. Extrañas relaciones entre dólares y rublos. El yerno de Trump, Jared Kushner, casado con Ivanka Trump, recibió... 850.000 euros de un empresario ruso para su compañía de tecnologías inmobiliarias. Los papeles del paraíso desvelan cómo ese mismo empresario compró para el Kremlin gran número de participaciones de Twitter y Facebook. Con Estados Unidos mirando todas las inversiones con lupa, los papeles del paraíso desvelan cómo el entorno del Kremlin ha invertido en las redes sociales más potentes, Twitter y Facebook. Un protagonista, el guernísimo de Trump... Jared Kushner, su preferido, siempre cercano. The Tanto que el propio presidente de los Estados Unidos le dio cargo y despacho. Trabaja a su lado como asesor principal de la Casa Blanca. Es uno de los treintañeros con más poder del mundo en estos momentos. El otro protagonista, este hombre, Yuri Milner, multimillonario, ruso. Transparent, that is por su ambicioso proyecto de hacer viajes interestelares. Sabemos que existe una relación comercial entre ambos que desgranaremos justo cuando Kushner se encuentra bajo la lupa del FBI por sus contactos rusos. Y hoy los papeles del paraíso demuestran que sociedades del Kremlin han tenido vínculos con importantes inversiones como una sociedad de Milner en Twitter y Facebook. De ello se deduce que el gobierno ruso tenía un interés financiero en las redes sociales estadounidenses años antes de las pasadas elecciones. Lo explicamos. Uno de los mayores bancos rusos propiedad del gobierno, VTB Bank, dirigió 191 millones de dólares al fondo de inversión DST Global, propiedad de Yuri Milner. Y este fondo compró una gran participación de Twitter en 2011. Otro caso, la mayor corporación estatal rusa, Gazprom, a través de una subsidiaria financió una empresa offshore que se alió, aparece otra vez aquí Milner, con DST Global para realizar otra gran inversión, esta vez en Facebook. Pocos años después obtuvieron grandes ganancias cuando vendieron esas participaciones. Milner justifica las inversiones basándose en méritos comerciales y desmiente que tenga que ver con la política. Mientras el Congreso investiga la posible interferencia rusa en las elecciones del pasado noviembre. Trump. Turno para Kushner. Las inversiones de miller no se quedaron ahí. En 2015 el multimillonario ruso invirtió en una empresa de tecnología inmobiliaria cofundada por el gobierno de Trump. Invirtió 850 mil dólares. Matiza que ese dinero proviene de sus cuentas privadas y no de ningún fondo de inversión. E insiste, se trata de negocios, no de conexiones políticas. Por ver está la reacción de Trump, que tal vez tras esta nueva revelación, deje de tenderle la mano a su yerno. investigaciones, papeles de Panamá y ahora papeles del paraíso. Estamos hablando de sociedades offshore y de los territorios que permiten la creación de estas firmas que pretenden eludir impuestos en los países de origen. ¿Cómo funcionan estas firmas offshore? ¿Qué papel juegan los administradores, los testaferros para proteger a los verdaderos beneficiarios? Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de Paraíso terrenal también lo puede ser económico. Los paraísos fiscales pecan de ausencia de impuestos y controles financieros a residentes extranjeros y se han convertido en el incentivo perfecto para atraer capitales del exterior. Bueno, un paraíso fiscal se caracteriza, entre otras cosas, por la opacidad y esto conlleva que prácticamente no existen estos registros y, y cuando existen en realidad no nos dan una información fiable, sino que son testaferros los que figuran en los registros y ocultando la verdadera titularidad de los propietarios ¿no? de estas compañías. ...y es precisamente la opacidad la principal ventaja de operar en un paraíso fiscal. Se depositan las cuentas de estas sociedades... ...pero eh, a diferencia de nuestro registro mercantil... ...no se saben quiénes son los administradores. ¿Y cómo funciona un paraíso fiscal? ¿Cómo llega el dinero negro hasta allí? Lo explicamos. El dinero, este maletín, sin declarar se lleva en mano desde casa hasta Suiza... ...o el propio banco enviará a su corresponsal bancario... ...que hará que el dinero aparezca en una cuenta suiza sin dejar rastro... El banco ofrece el servicio de crear una sociedad offshore para gestionar y camuflar esos activos sin que aparezca el nombre del titular. Un registrador de compañías in situ en el paraíso fiscal obtendrá en menos de tres días un documento como este. Y así tenemos lista nuestra nueva sociedad para poder operar en cualquier rincón del mundo, sin que aparezca nuestro nombre, solo el de una sociedad. Estas sociedades offshore ofrecen un amplio menú de servicios para que no tengamos que pisar nunca el paraíso fiscal. Podemos contratar un nuevo nombre y el TIF para nuestra empresa. Nos ofrecen empleados y directivos ficticios. Incluso podemos disponer de unas oficinas para simular una junta de accionistas. Por eso no es difícil ver el nombre de una misma persona vinculada a varias sociedades. Son testaferros profesionales y su trabajo es legal en los paraísos fiscales. Los papeles de Panamá destaparon el caso de Leticia Montoya. Su nombre no les sonará, pero esta mujer dirige toda esta lista que suman un total de 3.189 sociedades. Llegamos hasta su casa unifamiliar en Panamá, alejada de cualquier lujo u ostentación. -law. Se defiende negando ser Leticia Montoya. Atentos esta semana porque desvelaremos nuevos nombres de Paradise Papers.